Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Marino, soy investigador, científico y bueno, en un video anterior te mostré cómo podíamos llevar el agua de mar a convertirse en una sustancia llamada oro blanco a través de un proceso químico mediante el cual se le añadía al agua de mar soda cáustica muy de a poco y se iba llevando el pH que era de 8,2, si no mal no recuerdo, llevarlo hasta 10,74 de pH. En ese momento se precipita una materia exótica llamada oro blanco, el man antiguo, y es ahí que se detiene el proceso, se deja estacionar esta materia exótica de canta al fondo, y luego comienzan los lavados para sacarle la soda caustica. Hoy en el video vamos a ver cómo son los lavados para sacarle la soda cáustica y así convertir este proceso químico peligroso y venenoso, ya que la soda cáustica es peligrosa, en algo ingerible y de total beneficio para nuestra salud. Así que bueno, vamos adelante con el video. Bueno, llegó el momento de hacerle unos lavados al hormuz y bueno, vamos a filmar así. Podés ver de qué se trata todo esto te voy a mostrar cómo está el asunto que hicimos el otro día en el baldecito azul como podrás ver ya se fue al fondo acá está el agua por arriba ¿Mm? así que ahora bueno, lo que vamos a hacer es con mucho cuidado vamos a volcar el agua en la pileta y vamos a pasar a volver a llenar con agua el recipiente. ¿Mm? Vamos a ver por acá si podemos hacer un plano, vamos a agarrar el tachito, bien, acá lo tenemos, vamos a volcar el agua, solamente el agua. Sin que se nos vaya la parte blanca. Como habíamos dicho. Ahí está llegando. Bien. Ahí hemos llegado ya al final de volcarle la parte blanca. ¿Mm? Podemos ver cómo hemos llegado al final. Bueno, ahora que le hemos sacado todo el agua y queda el fondo blanco nomás, vamos a revolver un poquito, ahí está, y bueno, esto debería hacerse con agua destilada, pero yo lo voy a hacer con agua de la canilla, ¿Mm? así que vamos a abrir la canilla y vamos a ir llenando el recipiente con agua hasta arriba. Ya estamos llegando arriba, y lo que vamos a hacer es revolverlo con la, misma, con la misma cuchara con la que estábamos trabajando, para que se mezcle bien. Bien, yo creo que ahí ya está bien, y ahora lo que vamos a hacer es, eh, bueno... Volver a, a dejar que baje lo máximo posible, generalmente yo lo dejo dos días hasta que baja y vuelvo a retirar el agua. Este ya es el segundo lavado que le hago al recipiente y ahora voy a pasar a lavar eh, bueno, los otros dos recipientes que te mostré en el video pasado. Bueno, acá tenemos el Hormuz que yo te había mostrado es un Hormuz que me salió mal pero que no lo tiré. No lo tiré por la razón de que se puede usar para la agricultura. Este es el Hormuz que se me fue a 12 de pH y eso bueno lo inhabilita totalmente para la ingestión humana. Este ya va por el quinto lavado y ahora vamos por el sexto lavado. Vamos a retirar el agua. Muy bien, acá tenemos al Hormuz para la agricultura. Vamos a proceder a llenarlo de agua nuevamente. Revolvemos con la cuchara. esperamos que se llene completamente para que tenga la mayor cantidad de agua posible ya está prácticamente lleno así que bueno vamos a cerrar el agua cerramos le pegamos una revolvida más. Y volvemos a dejarlo en el mismo lugar para que vuelva a decantar y volver luego a lavarlo. Acá tenemos el Hormuz, que había salido bien. Por lo que verás, es una cantidad mayor. Pero en realidad es lo mismo, solo que está en suspensión. Cuando el Hormuz se realiza de la manera correspondiente, el Hormuz queda en suspensión y tarda mucho más en decantar que un Hormuz que se nos pasó el pH. Este está en 10,7. Vamos a retirar el agua también. Ya tiene 5 lavados. Este va a ser el sexto lavado. tiramos el agüita hasta que solo queda lo blanco revolvemos y pasamos a agregarle el agua ya se está llenando vamos a cortar el agua y revolver una vez más es el sexto lavado, me quedan cuatro lavados, para recién ahí probarlo y ver si ya está neutro, su sabor. Hormuz. Este es Hormuz del mar del Mediterráneo. Bueno, como dijimos, el Hormuz, el oro blanco, el mar antiguo, es un elemento que está clasificado dentro de los elementos exóticos de este planeta. El Hormuz es el responsable de fenómenos cuánticos dentro de lo que es el cuerpo humano. O sea, como habíamos hablado en otro video, despierta los poderes ocultos del ser humano. Facilita la clarividencia, la telepatía, aclara la mente. Eh, bueno, eh, tiene un montón de cosas muy buenas, pero que entre otras, en este momento, que estamos siendo eh, radiados con microondas por la elite, es algo que viene a ayudar. El consumo del Hormuz eleva nuestra vibración. Y no solo eso, sino que aumenta nuestro campo magnético. Y con respecto a ese aumento del campo magnético, es lo que tendríamos que tener en consideración para pensar en el oro blanco como un buen aliado a la hora de defenderse de radiaciones electromagnéticas que nos dañan la salud. Habíamos hablado que estas radiaciones provenientes de los medidores de luz inteligentes que hipócritamente están metiendo dentro de nuestra casa con el fin de enfermarnos. Porque no existe otra, otra manera de pensar en esto. Yo me puse a investigar y encontré información acerca de estos medidores inteligentes y por qué fueron implantados en la sociedad. Resulta que cuando pasó esto de en Estados Unidos, de las torres gemelas, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No solo que cayeron dos torres producto de un ataque terrorista por parte de los musulmanes, sino que luego se descubre que eh, el mismo país, Estados Unidos, había llevado a cabo este ataque. O sea, fue un autoatentado. La razón... La razón de hacerse un autoatentado eh, significaba para ellos poder imponer una medida a nivel mundial de seguridad contra el terrorismo. Y esta medida son estos medidores inteligentes de luz, que lo que generan es un barrido de microondas que ellos luego, con ciertos equipos eh, que han sido diseñados para ciegos, pero ellos los usan para esta metodología... Pueden ver nuestros movimientos dentro de una casa, simplemente eso, ellos quieren espiar qué comes, qué lees, qué programas ves, qué pensás, qué hablas, con quién te ves, cómo dormís y bueno, todo lo que hagas en tu vida diaria íntima ellos, ellos lo están viendo. O sea, estás siendo vigilado, vigilada las 24 horas por estos bicharracos que han sido implementados por la fuerza en nuestros domicilios. Muchos países todavía están peleando este método, sin saber la que, digamos, la que les va a venir. Mucha gente pregunta, ¿pero cómo? ¿Y a ellos no les hace nada? Y ellos no tienen estos aparatos en su casa. Obama no tiene en su casa estos aparatos, Trump tampoco. Ellos es muy probable que no los tengan. Eh, nosotros, desde que llegamos a España... Hemos sufrido un ataque incansable a nivel psíquico hasta que nosotros encontramos cuál era el origen de este ataque y descubrimos que eran los medidores. ¿De qué manera los descubrimos? Hace poco eh, estaba una noche muy perturbado por un pitido ensordecedor en mis oídos que no nos deja vivir tranquilos eh, ya hace mucho tiempo. Me puse a mirar el medidor de luz y digo, no será esta porquería. ¿Y qué hice? Le fabriqué una cubierta de papel de estaño y se la puse. Automáticamente se me fue el pitido de los oídos. Y dije, no, no puede ser. No puede ser, ¿por qué? Porque esto está planeado por ingenieros, por personas que han pensado en nosotros. Y no puede ser que un aparato pensado para nosotros tenga este grado de nocividad. Le saqué la cubierta y empezó el pitido de nuevo. Le puse la cubierta y se terminó. Obviamente no se terminó porque seguía escuchando como un silbido, pero ya no era, eh, digamos, el, el que venía escuchando. Yo venía escuchando esto. Y esto te empieza a volver loco, ¿viste? Cuando le puse la cubierta escuchaba Y bueno, era diferente pero también era ensordecedor. ¿Qué hice? Lo anulé, lo apagué. Y a partir de ahí empezamos en nuestra casa a respirar paz. Paz verdadera. Obviamente, pasaron dos días y empezamos a escuchar el silbido, pero que ya venía de afuera. Ya no estaba dentro de nuestra casa volviéndonos locos. Así que bueno, querido, querida, quiero que abras los ojos. Si tenés un bicharraco de esto dentro de tu casa y tu familia se está sintiendo mal, dolores de cabeza, fatiga... Eh, hinchazón de piernas eh, bueno, quiero que entiendas que nos están matando de a poco con este tipo de sistemas clandestinos de radiofrecuencia que no han sido probados biológicamente en ningún lado y que los pocos digamos, eh, los pocos estudios que se hicieron sobre estos aparatos han dado que son nocivos y han agarrado esos estudios y los han tirado a la basura para que nosotros no sepamos de esto Estados Unidos, España son los peores países porque han implementado toda esta tecnología. Ahora la han implementado en partes de México, eh, está queriendo llegar a Chile. Y bueno, muchos países del mundo ya la han implementado y la gente sufre y no sabe por qué. Imagínense los niños, los bebés, empiezan a quedar autistas producto de esta microonda. Los ancianos empiezan a padecer... Eh, la paliza de las microondas y no solo eso, sino que las microondas no permiten la oxigenación en la sangre. O sea, inhiben el proceso de, oxi de oxigenación en la sangre y bueno, te terminan postrados hasta que se mueren. Estamos viviendo un verdadero genocidio y bueno, te traigo esta herramienta que es el Hormuz. Si no viste el video, te invito a verlo. Busca en YouTube cómo convertir el agua de mar en oro. Y ahí te explico el proceso completo de cómo convertir el agua de mar en oro blanco para que puedas ingerirlo y que tu campo magnético sea más potente, que tu sistema se levante y no seas víctima de todas las enfermedades que estos malnacidos nos están imponiendo de a poco. Así que bueno, ojalá te haya gustado el video. Si te gusta esta clase de videos, suscríbete, dale a la campanita. Y bueno, no olvides darle like. Te mando un abrazo. Hasta el próximo video. Chao.